hola familia regresamos con otro video donde vamos a hablar del evento del tour del turismo otro evento no gratis pero donde van a regalar, regalar exploradores y como ustedes saben me fascinan los exploradores por eso lo voy a hacer vamos a hablar de estos pero esperemos que sea rapidito el video, pero van a regalar vamos a tener la oportunidad de llevarnos dos exploradores ok será este el map este del, del globo del mapa con un pasaporte un avión y aquí está otro mapa luego está este otro explorador un poquito fácil de participar sí es fácil de participar participar pero difícil de ganarse esos exploradores ok aquí está el horario no hice la traducción de ese documento porque creo que no está muy difícil de, de explicar pero estos tours ya los han hecho en el pasado familia para los nuevos jugadores quieren darles la oportunidad de hacer estos tours para que se lleven un explorador por ejemplo yo hice el, el tour también hace el primer tour que hicieron hace como cuatro meses creo y nos regalaron este explorador el pas con el pasaporte. Así es que ahora por hacer estos tours, nos van a regalar, bueno, vamos a tener la oportunidad de llevarnos otros exploradores. Lo que tienen que hacer, como cualquier uh, tour, se tienen que registrar. Tienen que irse a los tesoros, irse ajá, a los tesoros, y dependiendo de la ciudad donde va a empezar el tour, aquí le saldrá un mensaje diciendo que se registren para ese tour dentro de esa ciudad. Como no es hasta el 26 de septiembre, en que dos días, no me sale ese mensajito. Pero tienen 24 horas para registrarse y una hora después, una vez que termine el registro, es cuando empieza el tour. Y si mal no recuerdo, tenemos 24 horas para hacer el tour. Son 24 horas para registrarnos y 24 horas para hacer el tour. Así es que tenemos que planear para no gastar tantos UPEX. Alguien en el café de Aplan creo que pusieron que no saldrá entre 10,000 UPEX hasta 20,000 UPEX para hacer todos estos tours por el costo de los viajes y las visitas. Van a empezar en la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, Oakland. Eso quiere decir, familia, que dependiendo dónde donde estén, si quieren participar, van a tener que viajar ese primer día. Mi computadora está muy lentísima. Van a tener que ir a Los Ángeles, a San Francisco y a Oakland. Yo como estoy en Chicago, creo que lo que voy a hacer es viajar de chicago a los ángeles de aquí tomo el avión o tal vez el tren lo no más para los es que tomé yo el tren hasta fresno creo que llega el tren y de ahí tomo el tren a san francisco para que me ahorre yo unos unos upex no van a ser muchísimos como unos 300 400 tal vez llegando a san francisco hago el tour ahí en san francisco después lo hago en en oakland a menos de que desde fresno me deje viajar a oakland ya no me acuerdo si, es, si me deja hacerlo así, entonces viajo a Oakland y de ahí hago el tour, me regreso a San Francisco para que de ahí viaje yo a, al aeropuerto y me regrese a ta, ta, ta Chicago para que viaje yo a Chicago y de ahí me vaya haga el tour en Chicago, después me vaya yo a Detroit hago el tour, me regreso a Chicago no, no saben qué hago el de chicago primero después después el de detroit porque desde detroit puedo viajar en tren hasta manhattan ahorita que me acuerdo ¿Sí? ese sería el tercer día llegando a manhattan tal vez lo que haga yo ¿qué puedo hacer lo pensé hace ayer creo que me iría yo a, a brooklyn llegando a manhattan me voy a es en brooklyn así ah, miren en brooklyn llegando a manhattan entonces me iría yo, no, me iría yo a Queens, hago el tour en Queens, de ahí me regreso al, al tren, me voy aquí a Brooklyn, hago el tour, de ahí tomo el tren a Manhattan, hago el tour en Manhattan y como estoy en Manhattan ya puedo irme al aeropuerto en, en Manhattan. El aeropuerto pertenece a Manhattan, de ahí viajo a Porto, lo más probable, hago el tour en Porto, ya de ahí me regreso a vuelo a Río. Y de Río me regreso a Chicago. Así es lo que voy a hacer, creo. Pero, ¿qué pasa si hago esto? Si completo estos 10 tours, los 10, lo que hice aquí, ¿dónde está? Cada persona... Ah, uh, no. ¿Dónde aquí? Aquí a este explorador le llaman el Wayfair, Explor Wayfair Black Explorer, un explorador Wayfair. Para cualquier jugador que complete todos los 10 tours. Muy importante saber eso. Si completamos los 10 tours, nos ganamos este. Aquí dice, si cualquier jugador ya completó los otros tours anteriormente, esto no cuenta para este evento tenemos que completarlos otra vez si quieren ganarse de explorador gastarse unos pongan ustedes 20 mil upex tal vez lo puedan vender en dólares por 30 o 40 dependiendo del número de mente es un riesgo que van a tener que tomar pero lo que muchos de los miembros dijeron que lo quieren lo van a vender como por 30 o 40 dólares una forma de sacarle un poquito de dinero al juego rapidito con este explorador también depende en cuánta gente complete este tour si son unos tres mil jugadores que completen el tour va a haber muchos exploradores de estos eso va a hacer que el, el valor baje de por esos exploradores porque hay, hay muchos en el mercado el segundo premio y aquí es donde se ponen las, las cosas un poquito más difícil Uh, vamos a ver qué dice dice para entrar al sorteo de este explorador del turismo mundial cada jugador tiene que completar por lo menos un tour en una ciudad cada vez que cada jugador complete un tour te va a llevar 10 boletitos para este sorteo para los que quieran tener más boletitos si completan los 10 tours se van a llevar un total de 100 boletitos es que si no quieren, si no les importa este explorador, no tienen dinero, no tienen, no tienen UPEX, no pueden viajar, van a estar ocupados. Si hacen por lo menos un tour, se van a llevar 10 boletitos para el sorteo de este explorador. Va a haber un máximo de 1,000 exploradores, 1,000 mints. No habrá más de 1,000 de estos. Tal vez de este explorador, yo digo que tal vez lleguen hasta los 5,000 exploradores entre 3.000 a 5.000 lo que calculo, espero que no pero me imagino que habrá entre 3.000 a 5.000 exploradores de estos ok, si 200 jugadores terminan los 100 tours habrán 400 exploradores del turismo ok entonces si 100 jugadores completan 100 jugadores completan el, los 10 tours solamente habrá 200 uh, exploradores Ah, ok ya le entendí si sí, te van a ser lo doble lo doble de los jugadores entonces si hay 500 jugadores que completen el tour lo doble son 1000 que es lo máximo del número de meds que van, nos van a dar si hay 600 jugadores lo doble son 1200 pero no va a pasar de los mil entendí creo que entendí porque están tomando en cuenta las personas que solamente van a hacer digamos un tour o menos de 10 tours. ellos también se van a llevar los boletitos y si hay 100.000 jugadores que hagan solamente un tour y hay 200 personas que terminen todos los tours solamente habrán 400 quiere decir que habrá 100.000 <risa> 200 jugadores van a pelearse por estos 400 exploradores. Ok, ya, ya, ya, entendí. Así es como se trata todo esto. Muy fácil. Lo único que tienen que hacer es gastarse UPEX para participar, planar, planear bien y registrarse a tiempo. Familia, se tiene que empezar a fuerza en la costa oeste. No es necesario hacer todos los tours para tener la oportunidad de llevarnos este explorador. Quieren llevarse este, este sí lo tienen que tienen que hacer todos los 10 tours y es garantizado lo que dicen de llevarse este. Otra cosita, aquí está la ópera de Sydney y este edificio creo que es el de. en... No me acuerdo bien en, en el medio. Uh, ¿En qué país? No, en Arabia Saudita, no. El gran califa, creo que le llaman así el edificio. Eh, estaban diciendo que tal vez es una pista para una de las próximas ciudades que van a abrir internacional. bueno ya se trata el video familia si quieren participar estos jugadores que tienen canales en youtube van a hacer el tour en vivo por si quieren ver cómo funciona bueno ahora sí familia los dejo muchísimas gracias por acompañarme espero que este video les ayude un poquito no se les olvide dejar un like si les ayudó Suscríbanse al canal para que podamos regalar esas tres propiedades con casita en Porto, ¿verdad? Sí. Y creo que ya cambié el premio para los mil miembros. Algo muy, muy bonito. Ahora sí, familia. Voy. Que tengan un bonito día. Nos vemos despuesito en el metaverso.